Bueno, Mi pieza favorita es el Cerbatillo de Medina Zara, que ingresó en el siglo XIX, a, principios, a mediados del siglo XIX en el museo, que tiene el número, número 500 de, la, de, de inventario, y porque es una obra maestra de, la, de los trabajos del metal en Alández. Es ¿no? una pieza eh, significativa y, y, y sobre todo fundamental para entender la riqueza de, la, de las producciones de la cultura material de Alándaludre en el siglo X en Alándalo.